Muy buenos días, es domingo, son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias y lejos, un poquito lejos la verdad, en Byron Bay, Australia... Son las 4 de la tarde. Emigrante de otra tierra, camino a la perdición. Visitante de otro mundo. Sin llegar a la estación. No hay papeles, no hay trabajo, no hay ayuda. No hay nada cuando por fin abres los ojos, las luces están apagadas. Piensa, yo no, frago perdido yo. Yo soy un pirata, vuelvo mares, desconocido, sin familia, sin patria. Viendo cómo me tratan gotas de lluvia, a mí me empapan. Y la única pregunta es: ¿Y qué coño pasa? Nadie me ayuda, hay gente que se lamenta, pero duermo por las calles viendo lo que el mundo cuenta. Violentos nacidos. El Número de españoles en el extranjero ha aumentado un 56% desde que comenzó la crisis. Derriten, mi esposa, mis hijos, pues mí, mí la cifra de españoles es la más alta desde que existen registros, 2,3 millones. Solo morir, no Soledad, solo, tan solo, que la Son las cifras más altas en la historia de la inmigración española. Y venidas, mi cuerpo lleno de vidas, pide... Los seis destinos que más han aumentado son Estados Unidos, Corando... Colombia, Ecuador, Bolivia y Argentina. Quieres que Sigo... Y Australia también es uno de los destinos uh, que eligen muchos españoles para encontrar trabajo y poder vivir y ...y con una española allí, residiendo allí, amanecemos... ...aunque ya es por la tarde para ella. Es una de esas jóvenes españolas que partió de España hace casi siete años... Es decir, al comienzo de la crisis. Bueno, esta crisis ya parece interminable, ya. Nos parece que empezó hace ya muchísimo más tiempo, ¿no? Y su destino fue Australia. Marta Caparrós, buenas tardes para ti. Hola, buenos días, Isabel, ¿qué tal? Un placer tenerte. ¿Cuántos años tienes? Pues 31. 31, en fin, te fuiste con veintipocos años. ¿Tu formación, cuál, cuál, cuál era? ¿Qué hacías aquí? Bueno, estudié publicidad y relaciones públicas y cuando acabé la carrera hice un máster en marketing y estaba trabajando en una consultoría de comunicación. Uh -huh. ¿Y por qué eliges eh, Australia? ¿Por qué decides eh, marcharte? Pues mira, sinceramente eh, tenía como destino, destino a Estados Unidos a Australia y bueno, me enteré que con, con el visado de estudiante eh, podía trabajar en Australia, con lo cual decidí eh, elegir a Australia por ese motivo. Aparte que me llamaba mucho la atención el hecho de que estuviera tan lejos, el tema de los canguros, el surf, bueno, un poco de un poco de todo, la verdad. Uh -huh, sí, eh, tenemos muy idealizado a, a Australia, ¿verdad? Eh, ¿Te impactó? Sí. ¿Fue como, como imaginaste? Porque creo que estuviste dentro de ese movimiento, se llama Goofing, cuéntanos qué es. Ah, pues mira, lo que hice es, como no tenía mucho dinero y como dices, ¿no? Todos eh, los que nos vamos o los que nos hemos he estado yendo en los últimos años ha sido por, pues por eso, por la crisis, ¿no? Ah, lo que hice es buscar eh, opciones low cost para viajar y encontré este movimiento que se llama boofing, que es trabajar en una granja durante cuatro horas y a cambio recibir eh, comida y alojamiento. Entonces trabajas para los granjeros eh, así también aprendí a inglés y aprendí un poquito la cultura, y además, pues eso, vivía eh, gratis en las granjas. Y es otra forma más auténtica, más real de conocer eh, de conocer el país a través de los granjeros. ¿Cómo, cómo son, por cierto? ¿Cómo fue la experiencia? Ostras, pues imagínate, la verdad es que mi inglés no era muy bueno. Entonces, entre que el <risas> australiano en sí ya no es muy. no es el, el inglés al que estamos acostumbrados, y que además te vas a zonas muy rurales que todavía son más cerrados, eh, mm. la verdad es que al principio no me de nada y no es, es muy diferente la vida aquí, no por ejemplo los horarios estoy cenar a las seis a comer a las 12, a las 8 y media nueve todo el mundo estaba en las granjas durmiendo entonces, claro, era como, fue un impacto la verdad es que yo a las 6 de la tarde pensaba que me iban a dar de, de merendar y yo me ponía los macarrones en la mesa no entonces, eh, al principio fue un poco difícil, la verdad, no te voy a engañar Eso te iba a preguntar, en fin que Australia muy idílico eh, playas paradisíacas eh, pero, supongo que no fue fácil No, no, no, para nada además um, Australia es un país caro ...y ahora mismo la gente que viene aquí... ...que hay mucha gente que viene... Eh, ...viene como estudiantes para poder trabajar... ...porque con el visado de estudiante... ...puedes trabajar 20 horas a la semana... ...pero claro, hay una realidad... ...que es la que la que no todo el mundo explica... ¿no? ...que es que para trabajar en Australia... ...necesitas muy buen nivel de inglés... ...y eso es lo que los españoles no tenemos... ...no hablamos inglés... ...entonces eh, cuando venimos aquí somos inmigrantes... ...y como inmigrantes trabajamos eh, limpiando... Eh, lavando platos, haciendo mudanzas y, y bueno, todo lo que son trabajos no cualificados Con lo cual la, hay mucha gente que, que me llama ¿no? Y me dice, Oye, yo quiero ser psicólogo, yo quiero ser abogado Y sí, bueno, para ser un psicólogo tienes que entenderte con tu paciente ¿no? Entonces, claro, la gente no tiene ese nivel ¿no? para, para, para venir aquí a trabajar Entonces la gente viene básicamente a estudiar uh -huh. Y eh, esa fue tu experiencia Tuviste que trabajar un poco de todo Um, sí. Antes de tirar la toalla casi y volver, y volver a España, tenías veintitantos años cuando te vas y, y llega un momento porque desde 2008 ha crecido un 300% los visados para estudiantes españoles con Australia, ¿verdad Marta? Sí, sí, han crecido, ha crecido muchísimo. Cuando yo vine aquí era muy raro, ¿no? El hecho de que vinieran aquí españoles ahora es, es normal. O sea, ahora parece que desde Australia a España decimos, ¿no? Que es como si no hubieran kilómetros ya. Hay cero kilómetros, porque cada vez viene más gente. Pero, pero sí, eh, la verdad es que hay que hacer de todo, ¿no? Yo también cuando vine aquí estuve... Mmm, Estuve limpiando, estuve trabajando en granjas eh, y aún así, pues yo tenía mi trabajo, consultora y una carrera. Y, pero tienes que empezar desde abajo, sobre todo si no hablas inglés como yo. Bueno, eh, esa es una circunstancia que mmm, en la que, con la que está conviviendo la mayoría de los que os habéis ido a, al extranjero, ¿no? Que al final tenéis que trabajar de cualquier cosa, pero mmm, sí. pagan mejor. Eh, Aquí es que ni se encuentra ya trabajando de cualquier cosa y todavía eh, se paga muchísimo peor, ¿no? Entonces, compensa por lo que por lo veo. A ti te ha compensado, Marta, hasta llegar a montar a tu empresa, que ahora me cuentas cómo funciona para ayudar a otros españoles que quieren ir para allá, ¿no? O sea, os, te, a ti te ha compensado. Sí, totalmente. O sea, el tema es que yo tra puedes trabajar 20 horas, y es que esas 20 horas, con 20 horas trabajando, limpiando eh, y cuidando a niños... Eh, me pagaba el, la casa, la comida, todo, ¿vale? Entonces, los sueldos aquí son muchísimo más altos que en España, aún siendo, eh, aún limpiando, ¿vale? Más o menos aquí pues están rondando entre 18 dólares y 25 dólares la hora, ¿vale? Entonces, claro, si multiplicas, tienes tus 400, 500 dólares a la semana trabajando 20 horas, con lo cual estamos hablando de 2.000 dólares al mes eh, trabajando 20 horas limpiando, ¿vale? Entonces, eh, evidentemente eh, eso te da una capacidad... Claro, luego, ¿cómo vas a volver a España? ¿Sabes? si luego, trabajando de consultora, ganaría mil euros, ¿no? Entonces, eh, claro. como, no, como que no tiene mucho sentido tampoco volver a, volver a España si... Y no, no te lo planteas, no. de momento no te lo planteas, porque además tú has uh, puesto en marcha una empresa... En colaboración con, con australianos, cuéntanos para uh, ayudar a los que eh, bueno se encuentran con las dificultades que tuviste tú, ¿no? eh, sí. con los visados, con el papeleo, con todo lo que necesitan. Cuenta, cuéntanos. Sí, pues eso, que es que cuando llevaba un par de años aquí, muchísima gente me contactaba, amigos de amigos, y me di cuenta de que realmente había una necesidad, ¿no?, de que había muchos jóvenes como yo que querían viajar a Australia, pero no sabían cómo. ¿Qué pasa? Que en Google hay muchísima información, pero es muy confusa también, al final necesitas a alguien que te guíe. Con lo cual, que eh, en el 2012, lo que hice es abrir una página de Facebook y crear Si YouTube, que es como se llama la empresa, y lo que hacemos es, bueno, nos, nos denominamos como grupo de apoyo eh, para ayudar a otros jóvenes que quieren viajar a Australia, ¿no? Entonces lo que hacemos es ayudarles en todo el proceso, desde el momento que deciden ir a Australia, les hacemos todo, es online, ¿vale? Es un grupo de apoyo online, con lo cual no tenemos oficinas, teletrabajamos todos desde, desde España y desde Australia. Y entonces lo que hacemos es invitarles a un, café, a un Skype a modo de café, ¿vale? uh -huh. Entonces les hacemos como una entrevista para ver qué es lo que quieren, qué es lo que buscan, qué ciudad eh, se ajusta más a sus necesidades, qué presupuesto tiene, cuánto tiempo quiere estar. Entonces, a través de esa entrevista le hacemos como un plan de estudios o un plan de viaje uh -huh. y eh, le ayudamos a, el, con el visado, con escuela... Sí, porque con hay, escuela, con hay el... distintos uh, tipos de visados, claro, para estudiante... Sí. Sí de turista. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y luego hay la Work and Holiday, que es un nuevo visado que salió en el 2013, que nos ha costado mucho conseguir a españoles, que todo casi toda Europa lo tenía ya, uh -huh. menos nosotros. Entonces, al final, en 2013 salieron, salió, se llama Work and Holiday, y ahora el 1 de julio salen las eh, 600 visados para ir a trabajar un año a Australia. Bueno, mira, pues a, para aquellos que estén interesados, el 1 de julio. Exactamente, eh, lo único que hay un requisito, que ese es el, el requisito que nos cuesta a muchos españoles, que es que hay que tener un certificado oficial de inglés y ahí es donde muchos fallamos, por eso tampoco va tan rápido el hecho de que se acaben esos visados porque hay mucha gente que evidentemente no tiene el nivel para, uh -huh. para poder solicitarlo. Pues eh, se lo recomiendas entonces que desde luego hagan un cursillo acelerado de inglés, es muy importante para conseguir eh, trabajar en Australia. No es tan fácil, pero ¿qué le dirías a aquellos que estén interesados, eh, Marta? Pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que ya no solo Australia y ya no que, que... O sea, en general, yo creo que todo el mundo que está en la situación en la que muchos jóvenes estamos hoy en España y atrapados, que no tenemos trabajo, lo importante es viajar y sobre todo aprender inglés, que el, el inglés es, es parte de nuestro... para poder crecer profesionalmente es muy importante. Entonces, eh, salir de allí, salir de la, de la zona de confort y de verdad, eh, que hay muchos países en los que se puede vivir, en los que se puede trabajar, y en los que, evidentemente, lo más importante es aprender inglés. Y Australia hoy en día pues es un país que te ofrece todo esto. ¿Y cuánto hace que no vienes por aquí? Pues vengo mucho, Isabel, Vengo ah. mucho. Estuve ahí en Navidad. Ah, pensé, bueno. Como, Entonces sí, la, la nostalgia se lleva mejor, ¿no? Yo sí, pero lo he pasado también, ¿eh? o sea, claro, al principio cuando vine aquí no podía viajar tanto porque no tenía trabajo, entonces, eh, sí, lo, lo peor de todo que llevas evidentemente, aparte de la comida y el jamón, es la familia. La familia, la lejanía, no los amigos sí. eh, de aquí, sí. hay muchas diferencias. Sí, sí. Pues te deseamos sí. mucha suerte, Marta. Muchísimas gracias. gracias a aquellos que estén interesados en, en ir a Australia, pues pueden contactar con contigo. Nosotros tenemos los datos. Un placer. Hasta hasta pronto. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Adiós. Mi querida España.